Buenos días amigos, hoy os voy a mostrar el pueblo deshabitado más bonito del mundo espero que os guste el vídeo un fuerte abrazo para todos mi coche mirad está en plena naturaleza fantástico lo que hace un frío aquí ahora mismo que pela, mirar. tengo las manos heladas. A ver cómo tengo los dedos. A ver qué preciosidad de plantas. Os daré también la ubicación del lugar por si queréis venir a verlo algún día porque es precioso, ahora os lo voy a mostrar todo por completo y veréis que es precioso, se puede venir a visitar, cualquier persona que le interese, me haga un comentario y le paso la, la ubicación de, del lugar, porque es una maravilla, mirad, preciosísimo, esta? No había visto nunca esta flor. Si alguien sabe el nombre de esta flor, se lo agradecería. Pues qué puerta más antigua. ¿Qué habrá aquí detrás? vamos no se puede ver. Estas casas. Madre mía, está lleno de casas por todos los lados. Creo que hay más de 150 casas aquí. Mirad qué preciosidad. Es una maravilla de pueblo. Yo no sé cómo no puede haber. Cómo puede haber tantas casas abandonadas aquí. Mirad, todo esto está abandonado. Y esto también está abandonado. Mirad todo esto. Está todo abandonado y hasta hay agua potable, Mira, aquí hay un río. precioso el pueblo! ¡Qué maravilla! subir por aquí a ah, mirar yo creo que aquí es donde tenían a los animales por aquí arriba aquí más casas voy a ver las casas estas es la iglesia, el campanario. Mira el campanario ahí arriba, está precioso. Un visitante está pasando por aquí. Hay otra persona que ha venido a ver el pueblo también. Madre mía, es que es precioso mirar. Es hermosísimo. tantas casas abandonadas, mirar, una, dos, tres, cuatro, cinco, Bueno, ya me estoy acercando al coche Les voy a enseñar esta parte de aquí abajo que hay más casas ahí está no, no, no, no me había fijado en esta casa también esto también está abandonado Mirad. Este es un jardín para niños, y aquí no hay ni una sola persona, he visto. Mira, este es un jardín para los niños. Es increíble. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo de este fantástico lugar. Muchas gracias por seguir mi canal y un fuerte abrazo para todos. Hasta el próximo vídeo. días amigos, hoy os voy a mostrar el pueblo abandonado más bonito de toda España y eso que aquí en España hay censados 3.000 pueblos abandonados. Hoy os voy a mostrar esta maravilla de iglesia y pueblo abandonado. Que hay algunas casas, a enseñar hay una casa solamente. De las 25 casas que hay, hay una que un señor la está rehabilitando. Espero que os guste el vídeo. Si queréis ver, pasaros por aquí y hacer fotos o hacer vídeos del lugar, haced los comentarios y os pasaré la ubicación del lugar. Espero que os guste el vídeo. Qué pone esta placa que no la había ver? El sport. La toda la vida. está en catalán esto. La conquista de la, guía, de la guerra. Madre mía. A ver si se puede ver. Algo de Aquí, ah, aquí no hay nada. Hay varias casas que están abiertas, te voy a mostrar algunas, de las que están abandonadas. Mirad, ¿veis? Esta es la casa que os digo, pero no vive nadie, ¿veis? Está rehabilitada, pero no vive nadie. Mirad, están hasta los cristales están por dentro con pintura. ¿Veis la pintura? Todavía tiene la pintura. en Los cristales. La han remodelado. Pero veis como... Podéis comprobar la puerta está nueva, mirad. Y la fachada. Si la comparáis con las otras casas, mirad. El tipo de piedra... Mirad esta casa de aquí enfrente, ¿veis? Como están las piedras ya, Se está... Hasta hay una grieta, mirad que grieta hay aquí, grandiosa. Voy pues, a enseñar una casa. Hay aquí que he visto la puerta abierta. enseñar el interior. Ya volveremos a venir para aquí. Son todos materiales de, de agricultor. ¿Veis? Es todo material de agricultor. Todo lo que hay aquí. Creo que es de este... Esta casa creo que es de este señor que está... Aquí con el tractor arando aquí abajo. ¿Veis? Aquí tiene el coche de él. Y creo que la tiene como como almacén esta casa ahora no, sé, ¿eh? ahora no veo el tractor antes estaba aquí el tractor el señor bueno, ay os estaba enseñando las casas que habían por detrás mira el campanario Muchos de estos pueblos, acabo de venir de otro pueblo que está, de, bueno, deshabitado, está abandonado. Por la guerra civil, a través de la guerra civil, lo bombardearon, la aviación la, lo bombardeó tanto que la gente decidió marcharse a la, a la ciudad, a Valencia. Esto está cerca de Valencia. este cable aquí, hay cables aquí de corriente colgando oh, no sale nada aquí y esto, esta bóveda ahora antes no la había visto cuando he pasado voy a fijarme ¿eh? antes no me he fijado se lo quiere madre mía, me acabo de pinchar todas las piernas con esto polinco pincha no sé qué planteas esta, pero me ha dejado las piernas oh. mirad que precios qué imagen más bonita era con el campanario Hay 25 casas en este pueblo. Vamos a ver, mientras que hay muchas más bonitas. Creo que lo quieren transformar esto en un pueblo turístico. Porque antes he pasado por un.. Ah, lo veréis. Hay unas como unas hamacas, unas sillas, unos sillones. Para que la gente se siente. Y esto creo que era la iglesia antes. No sé qué ha pasado aquí. Esto es una casa no creo que fuera. Pero, pero tiene... Parece una iglesia esto, mirad. ¿Veis la bobera? Pero a lo mejor construyeron, construyeron esta iglesia primero y después se, se derrumbaría esta iglesia y construirían la otra ah, creo que creo que puede ser que fuera eso claro esta iglesia se se derrumbaría y construyeron la otra iglesia Creo que aquí había una virgen, ¿veis? Si las tallas estas, mirad. Yo creo que esta era de una virgen. Y aquí estaría el púlpito. Ay, el púlpito no. El púlpito me parece que me acabo de equivocar ahora mismo. Bueno, os voy a mostrar la casa que os comentaba. Pues me parece que hay un bar... Y lo quieren hacer como turístico este, este pueblo. Mirad, desde aquí se ve mejor. ¿Veis? Yo creo que eso era, era una iglesia. A ver si hay vistas desde aquí. esta es la casa por detrás que os he dicho que el señor la ha rehabilitado y este es el bar, ¿veis? la sombrilla está. pero no entiendo cómo es que no hay nadie es que no hay nadie solamente estaba el señor este arando Hay cosas hay cosas que nunca jamás comprenderé. Y las lámparas, ¿estas cómo es posible que todavía esté estén estas lámparas aquí? ¿Y estas señales? No sé qué significan estas señales. Para esto, ¿no? Es ¿Eh, lo que os digo? Es como si fuera esto un bar. Si hay alguien que lo comprenda, por favor, que me lo explique. Porque yo no alcanzo a imaginar el significado de esto. No lo comprendo. más lámparas mirar qué extraño bueno para mí es uno de los pueblos con más encanto de españa de los pueblos abandonados me refiero gracias a todos por seguir mi canal y espero que os haya gustado este encantador pueblo abandonado. Un fuerte abrazo, saludos y bendiciones. Hasta el próximo vídeo. coche! Buenos días, amigos. Hoy os voy a mostrar este pueblo que estamos repoblando con una ONG y las casas van a ir destinadas para personas sin hogar. Espero que os guste el vídeo. Si queréis participar en este proyecto, hacer vuestros comentarios y os daré toda la información y el correo electrónico para que podáis comunicar con nosotros. Espero que os guste el vídeo. Esta es la iglesia del pueblo. No la enseño por dentro porque está llena de material de obra porque la estamos remodelando. Mira, ahí me he de enseñar la parte de aquí detrás. Voy a grabar dos vídeos, uno del interior de las casas y otro de todo lo que es el pueblo. Mira, esto es la parte de arriba del pueblo, son dos calles. Aquí hay 12 casas por este camino y ahora les voy a mostrar las casas que estamos restaurando, lo que es el pueblo, las calles, y luego abrir... El, el, el vídeo del interior de las casas que estamos re reformando. Si queréis más información, ya os digo. Este se llama Las Casas de San Juan. Esta aldea. Mirad, y hay un... Ahí hay otra más. no sé si la podéis ver. Es de un constructor que está haciendo un hotel aquí arriba. Ya me he puesto en contacto con él y podremos grabar un vídeo de todo lo que es esta antigua masía por dentro antes de que hagan antes de que sea un, un hotel nuevo. Esto esto está sin construir todavía. Hemos empezado por el final. Ahora veréis las dos casas que estamos remodelando, que ya están bastante adelantadas. Está en un paisaje precioso. Hay unas vistas panorámicas. Porque hace, hace un poquitín de viento en este lugar. No sé si os habéis fijado. Y aquí detrás tenemos un, un parque eólico de energía. Pues aquí tenemos material. Voy a entrar un momento para enseñaroslo. es lo que estamos construyendo? El techo está muy mal este de aquí. de tiempo ¿Veis? esta es una casa aquí ya está rehabilitada esta ya está rehabilitada totalmente por dentro. Esta otra que acabamos de empezar esta semana. está sin tocar todavía, como podéis ver. Mirad qué bonita ha quedado por fuera. Aquí está preciosa. Aquí es. aquí detrás es esto, es el manantial de agua, aquí tenemos agua potable. nos va a costar muchísimo trabajo rehabilitar esta casa nos va a costar muchísimo trabajo para que quede como esta voy a enseñar otra casa que hay más para arriba esa tardaremos bastantes meses para empezar a la rehabilitación porque con todo el trabajo que tenemos aquí mira, ya hemos puesto también las placas solares ¿Veis las placas solares de la casa rehabilitada y de aquí hay dos casas más aquí arriba Mirar qué, qué parque más hermoso hay aquí abajo. Maravilloso. vistas más espectaculares con la iglesia al fondo una vez esté ya rehabilitada haré un vídeo por dentro para que podáis ver el interior de la iglesia mirar. Espectaculares vistas. Muchas gracias por seguir mi canal. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis algún comentario, solamente tenéis que escribir y os contestaré a todos. Un fuerte abrazo para todos. ¡Ah, Saludos para Argentina y México. Que tengo muchos seguidores y les encantan estos vídeos.